Es un sitio bastante retirado de lo que es el centro lo mejor del pueblo. Eso sí, es como que tiene mucho sigilo, ¿no? Por decirlo algún modo. Como... Está guapo, pero deberían de cuidarlo el triple, mi hermano. Ver, te lo prometo. O sea, li literal. Oh, ataque cola. Tío, ¿por qué me como un ataque cola ahora y antes no? ¡Ah! I feel the pain on my hair. Ataque. Mordisco que me lo he esquivado, gente. Increíble. Increíble. No me jodas. El... Se me va a morir la cabrita, tío. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Diablo! ¡Quédate ahí! ¡No, cabrita! ¡No te mueras! ¡Cabrita! ¡Cabrita! ¡Cabrita! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Cole! ¡Cole! ¡Cole! ¡Cole ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Oh! ¡Lagartija! la ¡Lagarto! <risas> Literalmente, finalmente. Eso era lo que le quería hacer. No, mi cabra, mi cabra, tío Mi cabra, mi cabra, mi cabra Mi cabra es el poderío máximo Vale, se va Yo también me voy ahí, Increíble Me voy pone todo de vida Todo de vida, full de vida Aquí no me dan, ¿no? Va, va Sí, sí Madre mía Que te foqué! Increíble Nada, puto bicho Me está encantando el combate La verdad, o sea El combate con los dragones Es excepcional, gente Ahora es impredecible Lo que me va a hacer Hostia, ataque Ataque volador Ataque volador es igual a fuego, ¿no? Sí, ¿no, cabrón? Oh, no, no, no, no, no es igual a fuego Me ha baiteado, gente, he perdido tiempo Vale está, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Oh, yee! Yeah, ¡Baby, let's go! Hey, ¡Easy, hijo de puta! You can feel the pain on your hair Fucking Dragon Master Hey. Ay, oh nuevo poder draconiano. Draconiano. Eh, let's go. Que es increíble, lo prometo. Eh, muchas gracias por vivir eh, este juego con, con nosotros a diario. Vamos, eh. ah, no. madre mía. Sus muelas. Eh, Nada, voy a intentar hacerlo, Sophie, ya está. Sophie, tranquilo. Y no le puedo pegar de cerca, ¿sabes? Solo con magia, gente. Solo con magia. Solo con magia. Matarlo con magia porque me hace un parry increíble. Cuando tiene el escudo, creo yo. Cuando no lo tiene, no. Cuando no lo tiene, no lo hace. Voy a intentar utilizar el truco de. Ya me entendéis, ¿no? De la bola. De la bola de Indiana Jones. Increíble. Debería de, re de re redistribuirme. Básicamente frascos de esto, mierda le da, tío. No le da mierda. Vale, ahora él va a utilizar magia, ¿no? Se supone. Ahora yo le puedo pegar, es vulnerable, ¿no? Creo. ¿Por qué rola tanto, tío? O sea, es tan loco. Bien, bien, bien. Va, ya estaría, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo que ya estaría? Uf, menos mal, ¿eh? He sufrido. He sufrido, vamos. No puta, ¿eh? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué? Ahora ya no puedes seguirme el ritmo, ¿no? Hermano, me dan los más feos, cabrón. A lo mejor me va a a los mensajes, pero no creo, ¿no? A ver qué es. A ver si está a la altura de los demás bosses, ¿no? En plan, coño. Hostia. Hermano, ¿qué será esto? Parece muy darsoliano, ¿eh? Vale, invocamos al lobito. Ok, todavía no nos sale ni nada el bicho. De puta madre. Invocamos al lobito. ¿no? Vale, tiró. Eh. Espero que me los deje, ¿eh? Hijo de puta Vamos a ver la intro eh, Full apoteósico Qué bonito, tío O sea, tiene que ser algún tipo de bicho gárgola, ¿no? O algo así, tío Un mago totalmente mutado Injertado Mago injertado Apuesto por ello Eh, sí Sé que obviamente la nariz... ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué? <risa> ¿Es, eso, es eso, tío? ¿Es eso? Un vampiro Una vampira ¡Ay, mi madre! Igual que los putos sacerdotes, loco de Dark Souls 3. No, mejor, hermano. Es así, como los clérigos. Hostia. Qué guapo, ¿no? Claro, ya se es al que le tengo que pegar, al que va a bajar ahora, ¿no? Hostia, qué guapo. Chitón Pinchocita. Qué guapo la, la, la voz. Ese ámbar. Pronto te haré renacer. Serás una criatura muy, muy fresca y pura. I'm pure. I'm fresh. Pure. Increíble, qué guapo tío, o sea, qué tiene ahí el parque jurásico, ¿no? Mamá huevo, eso no es ámbar, qué guay este bol, no, Es precioso, loco, o sea, es precioso el diseño de la palla, vale, invoco de todas maneras para hacer bulto, literal, y voy a por las pibas, voy a por las pibas con más, da una a apadita, pa, a gente, apadita, vale, no localiza primero a la piba eh, que tiene allí, ¿no? Allí, allí, la, la vi, la vi, la vi, gente, la vi, la vi, la vi, la vi, ¿eh? Que no me he comido nada, ¿eh? Vale, una menos, ahora voy a por la otra que está aquí, vale, guay, son tres, ¿no? Vale Son tres, no, se cae ya, ¿no? Te vas a caer, ¿no, perra? ¡Cállate, anda Hemorragia, ¿no? Hemorragia Vale Buah Para atrás Estáis viendo los libros, ¿no? Porque yo he visto los libros en mi cara, bro En mi carita, compadre En mi carita, pero vamos, flipando, gente He visto, vamos. Hostia, hostia, que me quema el culo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo difícil de este boss es eso. Saber identificar básicamente dónde cojones está. ¡Ah! La piba de. Ah, ¡Ah! ¡Nani! Eh. ¿Where are you? ¿Where are you going, bro? No la encuentro. <risa> me desespero. Tiene que estar escondida la perra por aquí. Esa, ellos. Hey, es que está más escondida, coño, que los regalos de Navidad, ellos. Hey. Vale. Vale, para safear el boss, ¿ok? Coño Para safear el boss, hasta allí enfrente ¿Vale? Para safear el boss Me he puesto otro frasco de... ¡Hostia! ¿Qué coño? Vale, nada, vale Esperamos que baje la perra en llama. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo No, pero objetiviza la otra, coño Vale, vale, vale, hemorragia Ah, de una Ok, eh... Mmm... Focus, piensa, piensa, piensa La fase de este personaje en principio iba a tener que eh, esquivar Básicamente lo primero, ¿no? Lo primero que me tire va a ser la onda vital, ¿no? La onda vital la voy a tener que esquivar Simplemente creo que círculo hacia adelante puede ser la clave eh, le, le, le interrumpo los golpes Eso hay que tenerlo en cuenta Es un personaje como es un puto mago y tal Pues básicamente como que le interrumpo los golpes, ¿no? Vale, ese ataque tengo que evitarlo Pero al máximo oponente Vale, bien, bien, bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien Ay, ay, ay, ay Vale, nada, me pongo detrás suya siempre, gente Detrás suya siempre y escudito en mano Mierda, me equivoqué, ¿eh? Exceso de confianza. Hostia, qué guapo ese hechizo. Qué bonito este boss, tío, está. ¡Oh! ¡Lol! ¿Y eso? ¿Y eso? Hermano, ¿tú quién eres? ¡Lol! Vale, eh, que le den por culo, gente. ¿Sabéis que digo que le den por culo? Voy a por ella, ya. Buena, esos lobos, tío, esos lobos, compadre. Tanqueándose ahí, la de... madre, coño. Ahí vamos. Vale, nada, está muerta, gente. ¿eh? A no ser que ahora me haga el ataque más apoteósico del mundo. Lo voy a matar con un, con un, con un ataque bonito, ¿eh? ¡Bum! ¡Let's go! ¡Qué! O oh, pequeña rani. Para ti. Precioso, hermano, el combate, loco. Precioso, hermano. Me quedaría, me quedaría en este mapa ya. O sea, en plan ya. O sea, me quedaría aquí, literalmente. Coño, terrible fondo de pantalla, gente. Flipante. ¡Oso sea, me quita! ¿Qué coño? Pensé que me iba a dejar un poco más, disfrutar del mapa, vi una luna preciosa, tío. Me recuerda muchísimo la batalla con el gusano. Eh... ¿Os acordáis de ese gusano del de, de, de Dark Souls? De, de típico, ¿no? El gusano feo que va cagando como babosa, literal. ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿A dónde fuiste, queridos? Eh, eh. Salí de vuestro escondite. Hay libros y mucha luz. Sí, yo soy yo sin luz. Sí, soy yo. Eh, no vaciléis. Salid, he dicho. ¿Quién va a salir? Uh, os convertiréis en tumba Para renacer mejor ¿Puedo hablar contigo? Hablar, sí, sí, sí Hola Anda Qué guapo, tío ¿Acaso eh, deseas renacer? Eh, espérate ¿Deseas ser como mis amados? Renacidos de mis ad adorables adorado huevo. Un momento, falta. Esta era la tía Esta era la tía Que me, que me daba Los niveles para afuera, ¿no? Ya descansó lo suficiente a seguir. Mucho ánimo, campeón. Y luego, métele bien duro. Me cago en la leche. Métele durísimo. Lo de renacer, pero no lo hago, ¿no? O sea, en plan, voy bien ahora. Eh, seguí tu consejo, básicamente. Y, y ahora me veo bien. Ves bien de daño, ¿no? Eso, vale, pues entonces no, no lo hago. Entonces, ese era mi miedo. ¿Este va a ser un, un NPC? Mucho ánimo también, campeón. Y luego, un mega abrazo. Eh, que ya te quedan solo de dos puntos. Campeón, a focus, tú puedes. Y después ya son las seis y media. Te da tiempo a repasar toda la tarde entera. Pero tú me ves bien, Balta? eh, mi hermano O sea, en plan... Tengo vigor 23, que lo veo bien de, de momento, ¿no? Eh, de momento Tengo mente... O sea, mente que eh, no, no lo he subido Aguante menos eh, Fuerza tengo 23 Destreza a 18, inteligencia mente Arcano tengo eh, 16, es lo poco Es eh, poquillo lo que tengo